como estáis a punto de presenciar Vamos a jugar Fortnite Así que si queréis ver el vídeo de hoy Recordad que aquí abajo Tenéis los links de todas mis redes sociales Twitter, Facebook Y Discord Y recordad darle a la campanita Activar a, Suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos Así que Vamos para allá Así que gente, vámonos Para allá Uf. Pues ya, como veis Estamos aquí en Fortnite Ya si vamos a poner Un Battle Royale En solitario, sin construcción No me digan que yo soy Un manco de mierda Y yo ya conseguí Mi primer pase de la vida. ¿Cómo pre pregunta, Que os emocionaría mucho conseguir el primer baile de Fortnite? ¿Sí o no? Pues gente, estamos a punto de empezar ya la partida, como veis aquí en pantalla. Así que, empecemos la partida. La gente, ¿Dónde podemos caer? En Ciudad Mega. ¡Vámonos corriendo para la Ciudad Mega! Vamos a coger... La escopeta. La gente, hay que decirlo, de la escopeta es mucho mejor por mi parte. Si encontramos una en la partida. Me guardo esto por si acaso esto me lo llevo. Esto y esto. momento voy bien pero me haría falta algún fusil ah ya tengo fusil creo. fusil de asalto vamos bien estamos de momento en zona yo creo que la podemos ganar ¡Ostras! Encontramos un cofre en medio de la nada, encontrarme esta arma. Pues han fumado aquí cuatro porros. Subimos desperunionencia Cofrecito Una mierda Cagar un palo A ver Grado de enjarraría No me gustan las televisiones Uh -huh. La guerra no, pero yo aún no me guste. Vale, de momento vamos bien. ¿Me curan esto? No, no me curan. Así que no voy a gastar mi tiempo rompiéndolas. Abrimos, abrimos. Perdón. mierda un, una chingada mierda perdóname usted yo no soy argentino pero hablo como argentino porque parece que me han fumado cuatro porritos no sé qué hago con mi vida pero parece que esté borracho vamos a coger la boca antes de que me dé una borrachita Un poquito para atrás. Vamos a ver. ¿Qué nos dan? ¡Una mierda! Voy a una pizza, en una pinza megura. Dos mil años más tarde. Vamos a que cargue. No, ya está bien todo, por porque... Vamos a que cargue. sorrete de huevo, está bien, está bien, está bien. Está mucho mejor esta arma. ¡A chingar A casi 100 metros ha ido algo más que me va a faltar acá no ya tengo una igualita esto ya no me sobra voy a ir a Mega a ver si me encuentro alguno para pegar A la mierda, hija de su madre, me no voy a acabar en ella. ¿Vale? Pues, gente, eh, cosas que vamos a contar: cada yo subiré vídeos cada unas dos semanas, una, dos, después tres, ¿sabes? Yo de vez en cuando voy subiendo uno. No hay que suba cada semana dos vídeos, no. A lo mejor una, un, un vídeo hoy, ¿sabes? Que es cuando se está estrenando el vídeo. Luego pasan dos semanas, no se ha estrenado ningún vídeo. Y se estrena uno, vale. Este vídeo está grabado no sé cuánto antes. Pero más de un día sí que se tardará en publicar. Gente, ya la partida va a empezar. ¿Dónde caeremos? ¿Caeremos otra vez en Mega? No lo sé aún. No, una misión que es nadar ahí, pero llegamos si muy directos. Vamos a ver ahí Gente A empezar está bien, a ver, en primer cofre te cuatro esa arma, está bien y más verde, un truño. ¿Dónde está este perra? ¡Corre! ¡Corre! Por... ¡Dala tu cuerpo, alegría, mangani! ¡No hay un cuerpo va a darla! <tose> ¡Vamos a ir a matarlo! I'm mama, talent. ¿Quién se muerto? ¿Me quieres a llorar? ¡A llorar a tu casa! ¡Vamos! ¡Suu! Ya llevamos dos kills en menos de... ¿Un minuto? Manuela se quedó quedado 4 de vida ¡Lo mataba! Usted hay que ser desgraciado! Y ¡Manuela, soy desgraciado! ¡No sé hacer nada! ¡A ver la gente! ¡La partida va a empezar! ¡Yo quiero ganar la partida! ¡Este es mi color! Oh. Arra, ¿donde caer? Yo acabo a caer, yo antes, siempre, cuando era más joven, caía siempre para acá, pero ahora que yo soy mayor, no caigo nunca o casi nunca. Si os ha gustado este gran, maravilloso video, no hace falta dejarle un gran like, suscribiros, activar la campanita para no perder ninguno de mis videos, seguirme en mis redes sociales que la tendréis aquí en link de la descripción de Discord, Twitter y Twitch, que a partir de que se estrene el directo, haremos directos toda la semana para no perderlo, así que, sin más creaciones... ¡Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, gente! ¡Nos vemos! Acordaos de suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos.